para dar cumplimiento al artículo 85 de la reforma del Estatuto de la Universidad Autónoma de Coahuila, el rector Salvador Hernández Vélez entregó los nombramientos a las titulares de las coordinaciones de la Agenda Ambiental Universitaria, la maestra Graciela Hernández Gómez, y de equidad de género a la maestra Magdalena Jaime Cepeda. El rector destacó la importancia de contar con una dependencia como la de equidad de género, que atiende las preocupaciones por la igualdad y la equidad que involucran a todos los universitarios, y afirmó que era necesario elevar a rango de coordinación la de la Agenda ambiental universitaria para atender temas relevantes como el cuidado y protección al medio ambiente. El Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria de la UADC convoca a la comunidad universitaria y a la sociedad civil a presentar propuestas de la mujer que consideren merecedora de recibir el reconocimiento a la Mujer Universitaria 2019. En esta tercera edición podrán participar mujeres mayores de 18 años que formen parte activa de la universidad, cuya trayectoria y aportaciones a la ciencia, la academia y a la sociedad se distingan. Las categorías son Logro Académico, Científico, Artístico, Social, Deportivo y Emprendedor y se seleccionará una ganadora de cada ámbito. Las propuestas serán recibidas hasta el 17 de septiembre a través del correo ibimu.uadec.gmail.com Durante el mes de agosto permanecerán abiertas las inscripciones en el Instituto de Enseñanza Abierta, para jóvenes y adultos que deseen continuar o concluir su preparatoria. El sistema abierto permite que los horarios sean flexibles para los jóvenes que egresan de secundaria y para todas las personas adultas mayores de 22 años. Los interesados pueden acudir a las oficinas de IDEA ubicadas en el edificio H de la Unidad Campo Redondo, de 8.30 a 21 horas, o llamar a los teléfonos 844-410-100 y 844-414-9285.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 1.237 en Saltillo, Coahuila o a través del teléfono 844-414-2588 Cultura Diferentes cursos y talleres artísticos son los que ofrece el Recinto Cultural Universitario Aurora Morales de López para el periodo septiembre-noviembre 2019 Todos los talleres están dirigidos a la comunidad universitaria y al público en general en música latinoamericana, jardín de arte infantil, curso de fotografía a nivel inicial, paleografía, experimentación plástica, pintura al óleo, taller motivacional, ensamble vocal, baile y la clase de meditación y budismo. Para más información comunicarse al teléfono 844-410-3203 o acudir a la calle Ramos Arizpe número 229 en el Centro Histórico de Saltillo en horario de oficina. La Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural invita a participar en el taller Autoconocimiento y Florecimiento Humano. El objetivo del taller es ofrecer un espacio y elementos teóricos prácticos de aprendizaje y contribuir a tener conciencia sobre la complejidad y singularidad de cada ser humano será impartido por la doctora Elena Surobiquina y tendrá una duración de 30 horas, dividido en 15 sesiones de 2 horas, los días jueves de las 18.30 horas a 20.30 horas en la Infoteca Central de Saltillo. Para más información, acudir a la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural en el edificio F de la Unidad Campo Redondo o comunicarse al teléfono 844-410-2422 extensión 108 y 115.